Creo que sí me va a alcanzar. Para que sepan, esta marcha, creo, según lo que me dijeron, va para la corte y ahí va a haber un acto con este muñeco que tengo aquí, que sospecho que lo van a quemar porque está muy bien relleno para quemarlo, que se supone que es Walter Espinosa, el director de LoIJ.